Estamos, pero mirá, mamateando Hablando de la vida, me está contando Qué serie está viendo La estamos pasando re bien acá, las dos Sí, me encantó, creo que me voy a quedar por esa zona ¿Sabes qué lo que me encanta? La cocina A partir de ahora Bueno, me encantó, Marce, mirá Fer de Tulio, ya sabes si te te va a faltar Vito Perrota Ya tenés acá a Marce Navarro que la puede Reemplazar, por supuesto me me Dice que se va unos días Vito Perrota, ¿te gustaría? Eh, depende cómo salga la tortilla <risa> <hoy>. <risa> Bueno, bueno <risa> Como sale. ¿Qué vamos a hacer, Marcel? Bueno, vamos a hacer esto, que es una tortilla de vegetales, pero le que queremos decir a la gente, porque mucha gente que come carne y todo uh -huh. esto, que en realidad le puede agregar, porque la original era con pollo. Bien. Entonces le podés agregar el tema del pollo uh -huh. o de la carne que vos quieras, que vos quieras, por ejemplo, si querés comer. Si no, puedes hacer algo vegetariano. Bien. Que sería esta la opción. Que sí, vamos a hacernos onda súper bien. Bueno, mira, vamos a compartir la plaquita. Dale, dale, Para dale. que en casa de ella, eh, busquen todos estos ingredientes. Mira, si tenés, es, es muy fácil. Aparte, uno cree que con eso sale poco y no, sale bastante. Por ejemplo, para dos personas. Bien. Una zanahoria. Sí. Un zucchini. Sí. Podría ser. Papa, una y media. Sí. Dos huevos, para que se pegue bien un rallador indispensable no, como como ingrediente no. indispensable el rallador porque saben por qué porque todo se rala. todo eso es lo bueno todo. de la receta sí o sí tienes que estar con el rallador en la mano es dos. aceite de oliva mejor Ajá. Le puedes agregar también un poquito de manteca así para cuando vas a, lo llevas a la sartén para que no se pegue y queda más rico el sabor también. La, la manteca. La manteca cuando... viste sí. que queda riquísimo. La, un saborcito riquísimo. Ahora, en condimentos sal, pimienta, lo que se te ocurra, pimienta negra, pimienta blanca. Me imagino ajito. que le vamos a poner orégano. Eh, sí, sí, creo que me olvidé de hoy. lo material no Sí, le ponemos orégano, dale, Yo digo le por, ponemos. Por San Carlos. Por San Carlos. Vos sabés que había traído orégano y tengo por ahí ajo también. Bueno, lo, que quieran, vale casa, que, lo que quieran igual en casa, viste, que los condimentos que quieran. Bueno, bueno, y decirle a la gente que si quiere sí. le agrega una pechuga de pollo. Uh -huh. que la pueden mirar, esto es un tip. La, la congelas en el. La sacas del freezer sí. y la rayas directamente acá, con instagram grande. En la parte gruesa. No tenés que descongelar No tenés que descongelar Porque viste que por ahí tenemos esa pechubita que te sobró, la tenemos en el freezer. Claro. Decimos, ¿qué hago con una pechuga? Un montón de cosas. Esta es una opción. A la tortilla. Pero nosotros lo vamos a hacer de verdura. Bien. ¿Querés que empecemos, Marcelita? Arrancamos. Dale, yo te en lo que quieras. No, lo que vos ¿Querés no quieras. ¿Querés que corte la cebolla? Bueno, dale. Porque la invitada tiene que disfrutar el momento. Perfecto. Eh, yo me voy a, a dedicar a cortar la cebolla Y mientras... Sí, sí. dale, mientras bueno, esta es una papa Bueno, una papa <risa> estas, son, estas son dos papas <risa> Esto es un cuchillo Y esto es la mitad de una cebolla porque estoy cortando la otra Bueno, mira Ay, me olvidé, de, está bueno esto hacerlo también con guantes Porque esto genera como un tipo Claro, Claro, claro que tiene mucho líquido bueno, la situación es que tenés que, con la parte más grande del rallador, sí, ¿eh? tenés que rallar la papa. Me encantó. Una papa y media puede ser. Me encantó esto, esa opción, porque este por ahí querés hacer algo con verduras, pero la verdad que te sí. da fiaca porque tenés que pelar la verdura, cortar la verdura. En cambio, esta opción es rapidísima. Sí, aparte, viste que por ahí no usas mucho el rallador para la papa. Es que, es que para el queso, si no, no sé para qué otra cosa. Bueno, capaz que en casa le dan otro tipo de gusto. Sí, para la zanahoria, para... Ajá, para la zanahoria, verdad. Pero... Pero la verdad que queda buenísimo, ahí se lo vamos a mostrar Bueno Marce, mientras vas rayando tus verduras Sí, eh, La gente te ve mucho a vos en la calle Sí ¿Qué, qué, ¿Qué onda salir a la calle? Por ejemplo, has tenido que cubrir momentos recontra difíciles eh, Muertes, eh, acompañar a los papás cuando tienen que entrevistarlos Que acaban, no sé, de pasar por una situación muy fea ¿Cómo haces vos en lo personal? como para poner un freno y decir, bueno, voy a intentar involucrarme, pero somos seres humanos. ¿Cómo manejas y esa es parte? es muy difícil. Es difícil porque hay sentimientos y uh -huh. uno se involucra, sobre todo porque ves el sufrimiento humano al lado. Entonces vos te representás la situación con un familiar directo, es como... Te, te sentís muy mal por la situación Por ejemplo, la, un accidente, murió alguien sí. eh, Un homicidio, una pérdida de, Cuando hay niños, ni te pueden... Ay, poder, sí, eh, cuando sí. hay niños es como el peor escenario eh, Y tratás de... Al principio uno, con, con el tiempo, digamos va, va cambiando la situación Cuando cuando te vas... como Ya vas teniendo como más cancha Y vas como... haciendo te más experiencia Te vas haciendo como un poquito más fuerte, digamos uh -huh. Eh, pero bueno la situación es bastante complicada la calle está complicada está complicada había bueno digamos había épocas como más tranquilas uh -huh. donde uno podía entrar por ejemplo por ahí a los barrios como más vulnerables por decirte mira les voy contando esto dale acá que la papa tiene mucha agua pero muchísima agua ya. y si esto si lo ponemos directamente a la sartén tenemos un problema porque no se va a no se te va a unir nunca. Entonces hay que sacarle, como toda esta papa. Ay, tengo mano muy grande para la tele. <risa> se ven muy fue mi chica le quiero contar que fue mi complejo de toda la vida. ¿En, en mano. Y hoy tengo que mostrar. ¿Por qué? <risa> Porque son muy grandes mis manos. No, vos sabías que con el tema de cuando uno tiene un complejo, por decirte sí. vos, no sé, las manos, otros qué sé yo, sí. no sé, la nariz. Es como que vos siempre te vas a ver el defecto, pero la gente no lo ve. Vos lo estás viendo, vos lo acabas de marcar, ¿entendés? La gente ni se había dado cuenta. Es mala, la gente no ve la papa porque Mirá, tengo dono... la papa. <risa> <No. No. risa> <Tengo> una... <risa> acá hay una papa, señora, acá abajo. <risa> Pero bueno, la cosa es... Ay, Marcia, hay te quiero. Hay como... Ah, mira, ¿Ves? ahí está, mira. ¿Cómo cae el agua? Ay. Mucho almidón. Mientras Marce va estrujando Pero la papa. Sacarle al máximo. Mira, que no te quede nada de agua, porque después no, no, no. se te van a unir más. Va a quedar muy aguachento. Mira, estamos compartiendo que yo la amo. Tengo que decir, y me atrevo a decirlo, que es una de mis periodistas preferidas en las redes sociales. Porque la Marce, vos si la seguís en Instagram, te vas a dar cuenta, y si no, seguíla, que por ejemplo, ella está, no sé. En la casa de gobierno, cubriendo un juicio recontra importante y ella está con su celular contándote, ya está con el rulo, contándote todo lo que está pasando, el juicio, eso, sí. qué sé yo y de repente salta una historia donde te está mostrando la ropa la ropa <risa> señora elegante pero, que lo pero que es, la, es la que lo puede hacer porque a ella le sale bien y amo esa espontaneidad tuya esa forma de ser que, que, que es lo que a todos nos atrapa de vos Marcelita Navarro. Es, es como de todo un poco viste qué hace ahora por qué está haciendo eso estaba bueno. en una situación complicada por ejemplo antes bueno, hay que, hay que divertirse también en las redes. Total, aparte las redes son de uno, no, me Exacto. encanta. Bueno, Marce, me está diciendo Fer de Tulio ah, que sí. tenemos que terminar esta parte, ah. que es la primera parte de la receta, pero ya vamos sí. a volver. Pero rápidamente, digámosle que. Sí, rayen zanahor todo: sí. zanahoria, zapallito, la papa, la mozzarella Ah, nos, nos olvidamos ponerlo ahí, pero muzarela son uh -huh. 200 gramos aproximadamente. Sí, lo bien. rayamos y lo mezclamos todo más la cebollita. Bien, ¿y el huevo? Y el huevo, dos huevos. Bien, eso lo mezclamos y lo ponemos en la sartén y después vamos a ver cómo y va a Y después quedando. seguimos... ¿Te parece? Sí, sí, después seguimos con la otra parte y vemos cómo queda. Me encantó. Seguimos hablando acá con Marce entonces. Me está contando qué serie está viendo, enseguida te lo voy a contar. Vamos <risa> sí. a seguir rayando la papa, la zanahoria, sí. el zucchini y todo, tomando unos mates. La estamos pasando sí, genial. Sí.